Hola Amantes del tenis ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Estamos aquí para eh, Jugar un party duty eh, Lo que pasa es que no me va ahora el Mando Y bueno, es el tercer Intento ya, antes me iba el mando Ahora ya no, ¿Por qué? Ah, no lo sé Vale, pues ya me va, era el Bueno, que pues se había desconfigurado otra vez Los botones del, del propio mando Vamos a jugar exhibición, vamos a jugar un partido a 4 juegos, a ver qué tal. Vamos a poner el desempate, vamos a poner en, en difícil, hay muy difícil también. Hay 16 jugadores y, bueno, 8 tenistas masculinos, 8 tenistas femeninos. He estado antes comentando y tal, eh, lo que pasa que, bueno, he tenido que parar la grabación y comenzar de nuevo porque el juego iba bastante lento y no sé si lo habré solucionado, pero bueno. Vamos a jugar contra Tommy Haas, soy Carlos Moyá, aquí tenemos diferentes torneos, pero vamos a elegir del de Francia, a ver qué tal se ve. Y bueno, ponía ahí un poquito la hora del día, ponía el terreno, ponía también hasta eh, la capacidad de dicha, de dicho bueno. estadio, lo cual guay. Vale, creo que ahora va mejor, sí, sí, sí, sí, era el v sin, gente, era el v sin que me está fastidiando, colega, ahora me va a 60 FPS completamente. Y dirás, Pablo, el, bueno, ahora no pillo ni una, claro El V sin, eh, porque lo tenía activado Estoy en un emulador Madre mía, este juego lo dominaba yo en su día, ¿eh? Bueno, este no, el Virtua Tennis 1 Porque el Virtua Tennis 1 A ver, el círculo Bueno, aquí me va a reventar ¡Ay! Eh, le da el triángulo <risas> Le da el triángulo para hacer el globo Y el triángulo es cambio de... De, de vista, tú. Un cambio de vista bastante feo. Tírate, buena. A ver este corte... ¿Eso qué era? ¿Eso es un globo? Me cago en todo, pues ya ya he perdido el primero. Pero bueno, vamos a ver un po unos partiditos. Vamos a ver el modo carrera. Aquí, yo estoy aquí atrás. Me ha hecho una dejada el mamón. Me ha, me ha hecho una dejada. Hay dejada y es más realista... Que cualquier juego nuevo actual, eh, de tenis, manda huevos, también te digo. Vale, eh, yo puedo poner la vista, madre oh, mía, es qué oh, derecha. Oh. Mírala, mira, mira la cámara de repetición, esta es mejor. Bueno. Claro, yo, yo es que así, con los controles invertidos, uy, uy, uy. Uy, uy, uy, además ahora tengo que sacar allí. ¿Por qué? Porque este... Ah, no, no, no, ¿Cómo? Que hay? Cambio de... Ca o sea, esto está mal, ¿no? Cambio de de lado cada dos por tres. Ah, a lo mejor la vista está para cuando saque. O sea, el que saca es el que se le ve la espalda, ¿no? Puede ser que sea así, porque si no, no tendría mucho sentido. Y esto es difícil, no muy, dif no muy difícil. Tú, flipalo. Nos invertimos de derecha. Ahí está, buena. Sí, señor. El primero, levantamos la mano. Ahí, Ah, no, no, no, era el manguito ratador, ¿no? Vale, quería que lo estábamos celebrando Buena Ahí al revés Mierda, es que me... Yo tengo el problema de moverme antes de saber a dónde va la bola, tío Mira que en mi época de portero Yo era lo opuesto, ¿sabes? Yo siempre decía, a ver, los porteros son todos unos mancos No se me daba mal, la verdad De portero eh, ¿Por qué? Porque esperaba al momento O sea, hasta que yo no veía el balón salir del pie del otro Yo no me iba para un lado Madre mía, me la juego Es que claro, me la juego, pero Tiene unos cuantos detallitos El público está bastante bien, aunque Creo que son como una especie de gif o algo así Pero a ver, a ver, yo quiero cambiar Yo quiero cambiar esto Vamos a jugar así, a ver qué tal Lo que pasa es que así eh, No sé, es como que el personaje está muy comido ¿No? Buena Ahí está mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor A ver si definimos también la red Hablando de red, ahí está el señor que mira si la pelota ha tocado en la red o no ¿Habéis visto cómo me he invertido de derecha? ¿Llegamos? Llegamos Ahí ya no Es que está demasiado cercana, es tercera persona Pero no sé si es porque da Da contra la pared o algo La hemos boleado ahí Ahí está, buena, buena, buena, buena Vale, eso es un globo Da igual, boleamos, sí señor La estrategia Toma ya, fuera, ¿no? <risa> Estupendo Buena Vale, buena Ah, chaval, qué lástima Lo recoge, pelotas miran, miran a la bola El juego es muy rápido El juego es muy... Bueno, me ha ganado 4-0 eh, en menos de 5 minutos Es eh, flipante eh, Vamos a finalizar y vamos a ir a, a, la, a la gira mundial. Yo creo que ya estoy listo, ¿no? Para la gira mundial. Vamos a echarnos una y así vemos también el editor y todo. Vale, aquí tenemos un señor. Vamos a ponernos eh, Men. Venga, me, me ha convencido el, el nombre. El bueno de Men. Eh, pero, ¿y el apellido? Ah, vale, que es el nombre. Pues mira, ya está. Vamos a... Vamos a... ¿Cómo, cómo se borra aquí? Así. Vale, vamos a poner, eh, además están las mayúsculas por aquí arriba y las minúsculas por abajo Vamos a poner Pablo O PJ, no, no, no, no, no, no, vamos a poner PJ, a tomar por culo Bien, G, venga, a ver la, la profundidad de las caras Vale, esta se distingue un poquito más Están como muy, muy enfadados, me gusta eh, Piel, vale, un poquito más oscuro más así y más anaranja, más moreno Pues vamos a ponernos así mismo Pelo, tenemos dos, vale Tenemos tres con gorra y cuatro con gorra hacia atrás Tenemos también cinco y seis Tenemos unos cuantos aquí, tenemos calvo Algo que no tiene algunos juegos actuales Tenemos con más pelo, con menos pelo eh, Lástima, ah no, no, no, sí, se puede rotar Así que perfecto, perfecto, uy ¿Y se puede hacer algo más? No, no Vale, eh, espérate que he cambiado el color Vale, con coleta La coleta, me voy a poner una coleta A ver si se mueve la coleta ¿Tendrá física en la coleta? No creo Se puede poner una bandana de estas O sea, bastante guay Igual me pongo Mira, mira los tipos de peinado O sea, esto ya tiene más personalización Que el, ma que el match point, tío Es increíble un juego de no sé cuántos años ¿Desde cuántos años tiene este juego? Mira los pelos O sea, Pero bueno Pero bueno Parecemos... Me recuerda uno, pero no me acuerdo el nombre. Vale, a ver, eh, vamos a elegir... El 12 me mola, ¿eh? El 12 me mola. No está mal el 12, tío, a los Federer en su época. A ver, mira, con barbita. Es verdad que no se puede personalizar la barba, pero mira, ya tenemos una barba un poco distinta a otros, ¿no? Así que, bueno, algo es algo. A ver, ¿qué más tenemos? El de la gorra. Ahí está, el derecho y tal. Y luego el, el típico, ¿no? Los pelos así, vale, pues vamos a elegir Vamos a elegir el 9 el Por ahí, ¿no? ¿No era? El 12 No, vamos a elegir el 11 A tomar por culo, el 11 con la típica cola de caballo Ok, color del pelo, rubio Mira, este rubio ya es más intensito Que, que el del Match point. Y Este otro, vale, estaría guay un pelo rojo Y demás nada, más colores, como digo Pero tampoco le voy a echar yo no le voy a decir nada a un juego que es de 1900 y pico. Bueno, no sé. de. Ahora miraré de qué año es. Tenemos altura y peso. Es que podemos poner hasta la altura y el peso del tenista, tío. Eh, vale, no sé cuánto son 6 pulgadas y tal, tío. Pero bueno, peso. Vale, nos vamos a quedar así. Creo que estoy gordo, pero bueno. Eh, jugador, mano. Eh, ¿Lo ves? Juego y te pone mano derecha o... Eh... Revés, individual o doble ¿Vale? Con doble mano con una Vamos a elegir con una mano y vamos a hacer zurdos ¿Por qué? Pues yo siempre suelo elegir lo que no es normal Y bueno, lo que vendría siendo ya la raqueta La tenemos por ejemplo azul, roja Me la voy a poner roja la camiseta La tenemos también azul por ejemplo Me la voy a poner yo, ¿eh? Yo es que soy mucho de azul, amigos Pantalones cortos, sí Pero ¿de qué color...? Pues me la voy a poner negra, ¿eh? me lo voy a poner negra Y muñequera, ya la muñequera es más realista, mira derecha, o ambos ya, ya la muñequera es más realista que... Me voy a poner solo en muñequera... En la muñequera derecha ¿Por qué? Porque con la derecha boto las pelotas Y no tengo que llevar, o sea, si me quiero llevar el sudor O sea, si me quiero secar el sudor con la, con la muñeca eh, con la muñequera, pues eh, es con la muñeca de, la, de las bolas, no de la propia raqueta, con lo cual es más cómodo si le estoy botando las pelotas y demás, ¿no? No sé, mi rollo, gente. No tenemos. No tenemos los botines, una pena, pero bueno, ahí estamos. ¿Has acabado de crear al jugador? Sí. Míralo, aquí lo tenemos. Un jugador. Yo creo que este el, Y no va en coña. Yo creo que este editor es mejor que el del Match point, ¿eh? En algunas cosas es mejor indudablemente En otras igual no tanto Ni en otras seguramente hasta pierda Por ejemplo en el nombre y tal ¿Qué es esto? ¿Cómo? que mujer? Sorpresa Vale, eh, vamos a llamar eh... Vamos a llamarla Antonia Uy, estoy escribiendo con el Antonia Vámonos con Antonia, ¿dónde está la N? Aquí, Antonia, la T, vale. la O, estoy ciego, Antonia, Antonia, vale, perfecto, y la tenemos, muy bien, eh, cara y demás, bueno, el pelo, mira, pelo corto, gente, se puede hacer un pelo, a ver, corto, corto no es, pero ya me entendéis, Vamos a poner diferentes pelos Ya tiene la chica esta Mucho más personalización Me voy a elegir esta, eh Mucho más O la de la gorra Mucha más personalización Ostras, esta, las La 5, la 5 Tiene mucho más personalización de pelo y demás Mira, con una diadema, tío Flipalo Flipalo Flipalo, la 8 me ha convencido Luego es... Eh. Nah, nah, nah, nah, Esto es otro level Comparado con el match point, por ejemplo Esto es otro level este juego está años luz. Al menos en cuanto a pelo. ¿eh? Mírala, con gafas y todo, todo pro. Vámonos. Y esta que, que, que se ha salido de. De, de, de artes marciales o yo que sé. Tío. Vamos a elegir cuál era. La 9 era quizás. No, la 9 no era. La 8. Esta. Vamos a pillarnos esta. Me recuerda hasta un poquito a la mujer de Federer. A ver, me ha gustado el 1, ¿eh? Me ha gustado el 1, el 1, el 1. Vale, así, piel blanquita, oscurita, menos oscurita y tal, me ha gustado blanca, vámonos Vale, y luego color del pelo Nada, me convence, me convence el negro Perfecto, luego cuerpo, altura, vamos a medir, wow, wow, wow Vamos a medir un poco y vamos a pesar Más, menos a lo mejor se ven las piernas más delgaditas No, no Vale, pues yo qué sé Vamos a ponernos 127 Venga, va Y este 5 con 04 Ok A ver, si me hago un poquito más alta Me harán los globos O sea, tendrán más complicación, ¿no? En hacer los, los globos Vamos a jugar aquí revés Y revés a una mano O sea, revés individual Mano derecha, yo creo, ¿no? O, o somos zurdos también Reveja una mano, tío, a dos Nada, vamos a probar a dos manos ¿Vale? Bien Gear, eh, vamos a ello Camiseta Vamos a elegir verde, por ejemplo, a ver No está mal Faldita blanca O negra O de otro color Rojo No, no, no, ni de coña Mira, está así turquesa, me gusta El blanco es que me gusta Vale, vamos a elegir el blanco Aunque yo no soy muy dado de ropa blanca Porque como es más fácil de ensuciar Hombre, aquí en conjunto con, con la diadema no Pero es que el rojo destaca demasiado Vamos a elegir este ¿no? Sí, vamos a elegir este otro, muñequera Vamos a elegir también una Y ya estaría Y ya está. Has acabado de crear la a, a ver, a lo mejor me he creado una jugadora en vez de un jugador porque no sé cómo he cambiado de, de tal. Pero mira, mmm, estupendo. Ah, pero no. Míralo y los podemos dar... Mira, mira, mira, a ver si potan. Del mareo, ¿no? <ríe> eh, la raqueta no la he cambiado, tío. Volver a crear... No, ya no, ya te aguantas. Pero la raqueta se me ha olvidado el color. Le habría puesto un azul seguramente. Al final, hablando de azul, eh, he elegido el azul casi, casi, ¿no? Como veis, coleta ambos, pero porque me gusta mucho el, el la física, gente. O eso, o tengo una filia rara. Vale, terminar. Invitación, vale, tarjeta de invitación. os compré, hace com comunicarte que te has clasificado para la gira mundial SPT. Dos jugadores de tenis, un chico y una chica participarán en la gira. Compite, esto está muy guapo y no sabía que lo había en un juego, porque. ¿Por qué? Yo quiero crear un videojuego y una de las cosas que tengo a punto es hacer eh, un modo carrera en el que tú puedas elegir carrera individual con un tenista y dentro de esa, eh, ese tenista que sea solamente eh, individual, por ejemplo masculino, ¿no? que es el típico que se elige y eh, dentro de eso que te aparezcan varias opciones como eh, que te salgan todos los masculinos tanto tenistas retirados, o sea leyendas y tal como tenistas top y todo el rollo. Y la otra opción es que solamente te salgan, pues, que no te salgan las leyendas que no tienen sentido. Pero, como digo, para el modo carrera, pues, habría otra opción que yo querría poner en mi, en mi videojuego, que sería Mixto. En el cual, pues, tú compites en el ranking y están tanto tenistas eh, masculinos como femeninos. Y te puede tocar en un partido, pues, una chica o un chico. Y eso, para mí, eh, es lo más. Me encantaría verlo en un juego y en este, ojo, porque parece que se puede hacer, ¿no? Más o menos. Torneo, tendrán lugar por todo el mundo según el calendario de la gira. Entramiento, compite en minijuegos para mejorar la técnica de tu jugador. Tienda, puedes comprar artículos relacionados con el tenis como raqueta y ropa. Y home, puedes cambiar el equipo del jugador jugadora y confirmar su habilidad. Intenta crear el jugador de tenis más fuerte de esta gira, esperamos poder verlo o verla en el, campeoma, en, el campeoma, en el campeonato del mundo según algún día Y nada, ahí pone SPT Tour, o Saga Professional Tennis Association No está nada mal, tío, te mete, te mete Ahora selecciona un sitio de tu gira Pues vamos a elegir Españita Vámonos, ¿estás seguro? Sí Vale, y tenemos el calendario Calendario repartido en semanas Cuatro semanas que componen el primer mes, enero En este caso y eh, bueno, con diferentes levels, diferentes niveles de torneos Lo cual me mola bastante Y ya tenemos un calendario eh, que no está nada mal Y que es más completo, por ejemplo, que un juego muy actual Dentro de lo que cabe, que podría ser el Tennis World Tour 2 Así que, ojo, cuidado E incluso más completo en cierto sentido quizás que el Toyspin Spin 4 Ya veremos Vale, eh, ¿qué estoy seleccionando? Return to Map, ¿no? ¿Entiendes? Vale, eh, Ok, ¿y cómo he hecho yo eso? A ver, ah, amigo, con Star. Estupendo. Por ahí tenemos diciembre. Vemos también los torneos que hay. Por aquí, febrero, febrero ¿vale? Digo, 2 de febrero. No, no, 2, el mes 2, ¿no? Eh, vale, perfecto. Pues está guay. Puedes ver el calendario y todo el rollo. Muy bien, tenemos aquí minijuegos. Stroke Training. Muy bien, por aquí otro. Este es mítico. Este eh, creo que también será mítico. La verdad que hay unos cuantos muy chulos Este... Ah, sí, este es el de los aliens que van para adelante, ¿no? La verdad que no han creado ningún minijuego nuevo, qué pasa? ¡Caribú! Vale, vamos a ver las nuevas raquetitas que tenemos Tenemos las del principio Que están vendidas, ¿no? Así que, ok, ok, ok, ok Vale, y tenemos pues lo que vendría siendo el poder, el ángulo y el control de dicha raqueta ...y eso, mola... ...también tenemos diferentes polos... ...mira este, Depresidario... Eh, de, ...de recién salido uh, de la cárcel... ...y luego tenemos ETC... ...ETC es como complemento, ¿no? ...etcétera... ...donde tenemos unos botines... ...así que guay, lo tenemos que comprar... ...ya tiene... ...esto ya tiene más simulación, ¿sabes? ...o sea... ...luego puedes comprar o contratar... ...ojo, en ¿eh? tiempo de contrato para jugar dobles... ...dobles que tiene el juego... Eh, no como otros actuales. Y eh, bueno, pues puedes contratarlo por una cantidad bastante alta, ¿no? Unos 10 mil dólares. 10 mil dólares o 10,00. Eh, ¿Vale? Gold Coast eh, es una broma lo de 1000 ¿eh? Australia, ¿vale? Eh, tenemos diferentes estadios que poder comprar. Casablanca, Mítico también, Vancouver y Río de Janeiro. ¿Vale? Pues qué guay, tío, qué guay. Vale, nos vamos de aquí y además tenemos a Antonia y a PJ Tenemos ranking 300, ranking 300 Vamos a elegir a PJ eh, porque me da la gana Y... ¿Esto qué es? Ah, trabajo de, de pies Vale, el fútbol. Y vamos, trabajo de servicio por ahí Trabajo de volea ¡Qué guay, tío! Vale, vamos a elegir la, el trabajo de volea, ¿no? Ahora mismo no hay nada, así que eh, vamos a ello Vamos a elegir ¿Quiere competir? Di. Tío, qué guapo. Vence a las máquinas con tiros de volei. Eh, tiempo límite: 30 segundos. Y yo, me está molando esto, que flipa. A ver, ese es nuestro personaje, tiene la cara un poco eh, rara. Hola, ahora sí. Ahí está, vámonos. Ostras, soy malísimo, ¿eh? No me lo creo. Ahí está. Me estoy poniendo nervioso Vámonos a la primera todo, ¿no? Vale, 2.800 puntos Y, joder, esto es un entrenamiento, ¿sabes? Eso eh, está bastante guapo Vale, segunda semana, enero, año 1 Perfecto, pues ya tenemos nuestro primer partido Que vamos a ver qué tal Aquí creo que no había dificultad ¡Hombre, los bolos! Aquí creo que no había ningún problema, ningún resto de, de dificultad. Claro, estamos en el 2, que es level 2, así que imagino que no tengo suficiente ranking, mínimo es 250 Vale, pues vamos a irnos directo con Pink Crusher. Entrenamiento de servicio, vamos a ello. Igual que lo poco, de lo poco, de, igual que los bolos derriba los con tu saque. Este es mitiquísimo. Vamos a elegir esto. Increíble potencia. Vale, es que he mantenido pulsado. Aquí no hay que mantener pulsado. Bueno, máxima potencia, ¿no? Le he hecho cero pin, ok. Vale. Dejamos uno. Estupendo. Todavía estoy aprendiendo a cómo dirigir la pelota, amigos. Ahí está, poquito a poco. Ahora intento darle para tirar esos tres. Ahí está. Justo esos tres, decía, por supuesto ahí está, lo veis, vamos mejorando vamos mejorando, le voy pillando las cositas muy flojito pero no pasa nada, vale vamos a hacerlo potente y vamos a intentar darle al bolo que está más adelantado y tirar los otros dos bueno, casi casi ah, hemos fallado, ¿cuántos puntos? ah, es puntuación 52 de 70 madre mía, qué manco eres, colega bueno, no pasa nada, vamos a competir ahora sí que sí, eh, level 1 300 para arriba Así que tenemos Challenger 1 Sí señor, 20.000 de oro De dólares 20.000 de oro, como si estuviéramos aquí ahora en un En un juego de RPG o algo Vale, y jugamos ya la semifinal ¿No? ¿Puede ser? Semifinal, sí, ronda Río de Janeiro, vale Vámonos Te reviento. Ah, la hemos boleado, ¿eh? Seguimos boleando, tranquilito te remato campeón. Vale, eh, me tengo que acostumbrar a algunas cosas, ¿eh? Vale, ah, eh, estoy intentando buscar ángulo. Por supuesto, si golpeo profundo, la bola va a ir más rápido. Es que eso es física al final. Vámonos. Vale, el círculo, ¿para qué sirve? Sirve para un globo, ¿no? Bueno, al menos le da. No sé. Eh, ¿Se está bugueando el juego? Sí, mira la red. Lo está flipando la red. Nos ponemos de derecha y buscamos oh, ahí un sí. paralelo. Vale, me gusta. Vamos a sacar cortado. ¿O no? Vale, a ver. ¿Y este para qué sirve? Es un globo también. Toma al revés. Vale. ¿Y una dejada la puedo hacer? No. cachis. Vale, vamos a probar este saque ahora. Vale, pero ¿cómo hago la dejada, amigo? Bien, bien, bien. A ver, teníamos que asegurar, ¿vale? Teníamos que asegurar. Mira, Río de Janeiro y se ve ahí el, el Cristo, ¿no? Que no es el nombre, pero... Yo... Paralelo. Vámonos. Son malísimos ahora mismo. Esto, claro, tienen que ser... Campeonatos en plan Qué buena En plan, ¿cómo se llama? A nivel fácil, ¿no? De dificultad Por cierto, ¿la coleta se nos mueve o me lo parece a mí? Eh, dale, dale, dale, buenísima Vale, buena Globo Vale, la pillamos Globo otra vez Bajamos, no te enfades conmigo Ahí está, nos retiramos un poquito, buscamos ángulo y buscamos potencia. Sí, señor, eh. Míralo ahí con el cordaje y tal. A tope. Vale, pero yo quiero hacer una dejada o algo, tío. Pero no me sale. Aquí en este juego, aunque parezca que no... Si no estás bien colocado, no vas a poder Hacer el golpe bueno, ¿sabes? Así que, eh, este juego Ya es, eh, tiene algo de colocación De hecho Bueno, sí, el Toy Spin también en parte Pero bueno, que requiere un mínimo de, colo de colocación, y eso está guay Vale, sacamos nosotros Y vamos a ello Buscando un poquito la T, aunque como veis Ha sido un fracaso más o menos Absoluto, vale, la dejada Sí, ¿no? Podríamos decir que más o menos sí ¿Va a llegar? No, pero globaco. Sin quererlo ni beberlo, globaco. A ver el saque ahí. Uf, sigo teniendo que mejorar el saque, ¿eh? Los bolos. Los bolos. ¿Veis? Ahí no estaba bien colocado. Cuando le he dado. Y pasa lo que pasa. A ver el globo ahí. Bueno, bueno, bueno. Vaya, vaya remate, tú. Vaya remate. Vale, un poquito más fuerte. Vamos a subir nosotros también. Me cago. ¡Uh! Creía que no, creía que no llegaba, tío. Va a decir, me cago en Panini, ¿no? Lo típico, pero... Nada, nada, que no, no llego a sacar a la T, tío. Ahí está. 40, Le da como un remate muy flojito, ¿no? Ahí vemos la repetición. Sí, señor. No sé apuntar, amigos. Ah, bueno, claro. También es verdad, no sé apuntar, ¿por qué? Porque no tengo niveles y por eso se nota. Por eso se nota que en el saque voy bastante bajito. ¡Boom! ¿Vale? Ahí está, perfecto. Vale, pues primer partido nuestro. ¿Os gustaría una serie de este juego, sí o no? Me gustaría saberlo. Mira, esa se la ha comido, ¿eh? Esa es la... Mira, la, que se mueve el pelo, tú, mira, que se mueve el pelo, gente Que este juego tiene más física que, que, que juegos actuales, me cago en todo Buena Y mejores animaciones también, ¿eh? Mira al revés Y la derecha Y la volea Es que, de verdad, en serio me está dando hasta coraje ¡Bum! ¡Boom! ¡Pum! Sí, señor, además, cuando golpeas en el momento oportuno se nota, tío. Por ejemplo, esa volea se ha notado muchísimo. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Pues nada, victoria. ¿sí? ¿Veis la coleta que se mueve? Nada, tío, de locos. De locos. De locos. De locos. Y los detallitos. Que si el juez de la red, que si lo recoge pelotas, que si no sé qué.. Vale, pues, ojo, ranking 268, eh, vale, ¿cómo podemos ver el tema de ranking y demás? Vale, y Antonia la pobre de Antonia, ¿qué pasa? Estamos en la cuarta semana y Antonia la pobre no ha hecho nada, ¿no? o pues así se va a quedar, vale, vamos a seguir entrenando, eh, ¿qué entrenamos? ¿Qué entrenamos? Bueno, vamos a ver el calendario primero, que es lo que tenemos tenemos el Challenger 1 y lo hemos ganado, así que de puta madre Luego tenemos el Challenger de Australia, Australia Challenger 2 de Australia mm -hmm. Vale, pues hasta la semana 4 no vamos a poder jugar Mi pregunta... Ah, entiendo Entiendo Vale, que tenemos femeninos Vale, entonces la semana 4 es femenino Ok, pues de momento toca eh, practicar mucho, ¿no? De momento toca practicar mucho. Eh, tan Attack. Eh, este no me apetece. Este, este era el de los globos, ¿no? Es que aquí pone volea. Hmm. Vamos a seguir con el saque, que me he picado. Venga, vamos a ello. Cuadrado 5, puntuación. Putu puntuación. Puntuación 70. Vamos a ello. Otra vez, ya me he equivocado. Bueno. Eso fuera. Ese es que me molestaba, ¿vale? Vale, empezamos muy mal, ¿eh? Ahí está, sí señor Ahora sí que sí Perfecto, ¿veis? ¿no? Caete, ahí está, strike Strike Vamos Venga, objetivo Ojo, ¿eh? Ojo, se viene Se vino, sí señor, lo he conseguido Vamos a ello Potencia Ahí está, mucho mejor ahora, ¿no? Eh, mucho mejor ahora Vale, lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos ¡Uy! ¡Uy! Quería darle ahí con el efectito, ¿sabes? Para que, eh, pero bueno, 90 de 70 no está mal Ahí mejoramos la velocidad un poquito Pero no subimos de nivel Pero eh, creo que la puntería sí Lo que pasa es que ha pasado demasiado rápido Y no he visto la mejora, pero bueno Vale Vale Regresamos y seguimos mejorando. Esto es nivel 4, así que no podemos jugar. Tenemos que estar en el top 80. Pero eh, sigo sin saber lo del top 80. Esto es home, ¿vale? Esto es algo, nada. Esto que es de los discos... Oh, este mola, entrenamiento de fuerza, ¿no? de eh, potencia y tal, destrucción. Devuelve la pelota de disco para darle la vuelta también, tal. Esto es como jugar a la... Había un juego, ¿no? El... Japonés o algo. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Estás en línea Puntuación 500 ¡Ojo, ojo, ojo! Premio ahí, ¿no? Estoy intentando apuntar a la izquierda del todo Me cago en todo Vamos a apuntar Fallado, me cago en todo lo cable. Eh, era, no, no, no, no. era darle la vuelta a todos, ¿no? Ah, tío, qué lástima. Vale, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Segunda semana ya de febrero y queda poquito, queda poquito. Deberíamos mejorar a la chiquilla, ¿no? Vamos a mejorar a la chiquilla Antonia. Vamos con el, ¿con el qué? ¿Con el qué? Vamos a jugar a otro. Tan Attack, este lo he probado ya, no lo sé. Venga, vamos a ello. Devuelve la pelota amarilla y vence al tanque del jefe rojo Vale, no, no lo hemos jugado Pero vamos a ello ¿Al tanque de jefe rojo? Ah, bueno, le puedo decir Aparta, aparta, aparta al de verde Y no pasa nada Ahí está, note que está en el paralelo ahí Vamos Vamos ¡Joder con la puntería, bro! Digo... Bra. ¿Cómo? ¡Joder, colega! Se lleva la venta o sea, la las ventanas... Las ventanas, que digo? Las manos a la cabeza. Eh, tío, hasta las animaciones de después cuando pierdes está bien, ¿sabes? Y no te dan tanta mejora y tal. O sea, tiene si no haces una mierda, no como el matchpoint, pues no te dan la puntuación completa. Price Snopper! ¿Vale? Vamos con el servicio que también es importante Y además ya queda una última semana Tenemos esta mina Amigos, o sea que tenemos cansancio como era esto? Así, ¿vale? Así que venga, seguimos, Quiero competir Y dale un objeto con la pelota Los objetos de lujo son muchos puntos ¿Vale? Este es el de la cinta Exacto, y yo tío, es que eh... ¿Vale? Esos son 100 puntos eh, Hay que, ¿vale? Podemos esperar infinito Técnicamente, ¿no? Pero bueno, tampoco me apetece a mí esperar infinito. 300 puntos es eso. ¿Vale? Ah, claro, ahora saco yo en el otro. Uf. Vale, vamos a esperar a que vaya la jaula esa. Que yo creo que, yo creo que es buena, ¿no? Ahí está, 400 puntos, ¿vale? Se viene. Bueno, 100 puntos, no pasa nada. Ahí está, 500... ¡No! Demasiado, no pasa nada, no pasa nada Tengo otro Bueno, la maletita esa No problem Bien, le he dado a la del fondo Es lo que quería A esa, perfecto Tengo... No me joda Ah, no, 2300, vale, por un momento Quería que me faltaban 700 puntos Ok, vale, pues Vamos con el próximo Torneo, ¿no? Challenger 2, 20.000 Y ojo, ojo, que tendríamos dinero para comprarnos, no sé Pues una muñeca nueva, ¿no? Quizás, así podemos <ríe> golpear mejor o algo Vale, semifinales y luego finales Partido fácil, esa está petadísima o me lo parece a mí Sacamos un máximo Y subimos, ahí está En este juego la red, mírala que mona eh, En este juego la red eh, está chetada, ¿no? ¿Se ve con como con más técnica la chica esta o no? Fijaos cómo, cómo prepara el golpe de derecha, gente. Me voy a poner aquí para que se vea. No sé, es como que. Uh, me, me hizo el globo. Me tenía que haber puesto más centímetros, yo lo sabía. ¡Mira, mira, mira el, re, el recoge pelotista! ¡Madre mía, el de la recoge pelotas, colega! Ahí está, nos hemos muy echado bien, bien para atrás. Mira, vamos a fallar. Mira, está, sale el recoge pelota y el juez de, de red pues levanta la mano. O sea, eh, bastante bien tú. La técnica es diferente, me lo parece a mí. Es como que lleva el golpe más hacia atrás la, la raqueta para luego golpear. Que es, mm, o sea, la, las chicas suelen tener muy buena técnica. Muy bien, ahí está, vamos a ello A ver, a ver si nos acostumbramos a jugar así un poquito Subimos ¡Boom! ¡Boom! Me gusta, me gusta, me gusta Se ve guay, ¿eh? Sí señor, tenemos el grito de, de haber ganado y todo el rollo ¿Vale? ¿Dejada? Es que no es una dejada eso Es un globito Espérate que me va a reventar. Ahí está, le damos. Bueno. ¡Ay, ay, ay! ¿Eso es una dejada? Vale, eso es más dejada dentro que cabe. Se la quita de en medio y la dejo botar sin querer. Me voy a poner así porque si no, no me entero de nada. Mira, como ella, ¿lo ves? El truqui, el truqui. Vemos también los kilómetros, ¿vale? A 124. ¡Bum! El paralelo. Perfecto, tenemos marcas como Yonex ahí al fondo. Y gente mirando este challenger. Bueno, ¿a dónde vas, amiga? ¿A dónde vas? Pues nada, victoria. Aplaudimos, sí señor. Y mira el pelo, eh, el tema de las físicas, tío. Cómo me mola. ¿Vale? Eh, servicio máximo 28%, vale, ok. Y... El ganador, o la ganadora en este caso, pues se lleva 20.000 pavetes. Así que venga, vamos a ello. No recordaba yo la cámara cercana en tercera persona, tan cercana, la verdad. Ch, ¡Te relajas! No me lo creo, más atrás. Tenía que haberme ido más atrás. Mira las trenzas, es que de verdad, es que... Esta es más potentilla, ¿eh? ¡Madre mía! Me la ha liado Creía que se había ella liado <risa> Y me la ha liado a mí al final eh. Vale De momento esta puede ser la jugadora más Potente Me cago en tu prima, amiga Vale, intentó bajar la pelota Ahí está Vale, se viene la dejada Bueno Bien, menos mal, quería que no llegaba, ¿eh? Qué sustito A ver, no sé hacer una dejada, amigos Todavía no sé Y además también será que no tengo la habilidad todavía suficiente como para hacerla bien, ¿no? ¿eh? Quizás sea eso Vale Pelota corta, pelota más larga ¿Veis? Y pelota muy profunda Me la sube, ahí está, a los pies Bajamos no, no, no, no, Pablo, qué haces con darle antes, colega. 15 40, ojo, cuidado, ¿eh? Que no tengo ganas de perder yo mi saque. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, ¿qué ha quedado en la red, ostras, no me había dado cuenta, pero ya no está diciendo el juego algo, ¿no? Que existe la red y que puede entrar. Vamos. Bien, bien jugado, bien jugado. Venga, un buen saque. La red de nuevo. Bien atento ahí el juez de, de red, ¿eh? yo no me habría dado cuenta ¿eh? de que ha dado, la verdad. Vale, pelota corta para que se tenga que aproximar y pelota ahora larga. Y ahora ya sí que no le da. Sí, señor Dios. Nos recogemos el pelote. Y vamos a, a ello. Vámonos, ahí al revés. Seguimos. Se equivoca ahí un poco. Y vámonos. Perfecto. O Saque abierto, intento ¿El recoge pelota, No recoge bien las pelotas, eh Venga, va Buenísima, sí señor Lo justo, eh Para ese remate Vale, pues cambio de lado Williams, Cambio de lado Realmente, ¿no? Tendría que poner de lado Me ha puesto de pista Globito la pilla en carrera y la dejada más o menos funciona, sí señor. Mírala, que contenta va al centro y para adentro. Vámonos, lo celebramos. De momento, nada. 30 ese revés bueno, cubrimos el centro y rematamos, sí señor, sí señor. Otra vez el paralelo, cubrimos el centro. Y ya está, estamos jugando muy bien, ¿eh? Sí, señor, mírala, qué feliz. Vámonos. Genial. Genial, genial. Venga, me, me está gustando, me está gustando. Vale, eh, tenemos marzo. Primera semana nada. Segunda semana level 2, ¿vale? No podemos seleccionar aquí nada. Eh, donde tenemos doble eh, masculino, luego otro doble masculino, luego femenino solo. Así que eh, hasta abril como que no tendremos ninguna oportunidad De hecho, no vamos a poder jugar con la chica hasta no sé cuándo En cuanto al masculino, no sé si podremos jugar en mayo en a finales La verdad, está chungo esto, eh, está chungo esto Pero bueno, vamos a ello, vamos a seguir jugando Vamos a cambiar, es que estamos en el 268 Una bebida o algo, podemos comprar Esto que es eh, No, no, no, no, no El jugador tomará un descanso y se irá a la semana siguiente ¿Estás de acuerdo? No Vale, a la semana siguiente, importante Vale, tenemos raquetas Tenemos la 1 y la 2 ¿Cómo que la 1 y la 2? Ah, vale, claro, esto es Ropa y tal para, para ponértela Pero como no tenemos más nada Luego tenemos aquí los atributos Tanto del masculino como de Antonia Y, eh, vale, pero no tenemos aquí Lo de la compra, tío ¿Dónde era la tienda aquí? Vale, ok Pues vamos a verlo ¿Se ha quedado pillado o no? Tiempo de carguita Vale, raquetas ¿Tenemos alguna nueva? Sí, esta es nueva Y tiene, eh, tiene más control Tiene más cosas, ¿no? Sí, tiene más ángulo, más control, ¿cuánto dinero tenemos? 40.000, vamos a comprarla, ¿no? La ST Pro 110, doradita o así, me gusta, vamos a comprarla, sí. Las quiero tener ahora. Vale, apariencia, ¿tenemos nuevos polos? Bueno. No me voy a cambiar, eh, muñequeras tampoco, botines me gustaría unos nuevos, pero de momento ya está. Tenemos 20.000, así que eh, podríamos pillarnos aquí al bueno de Carlos Moya, que son dos meses. Así que vamos a ser inteligentes para cuando lo vayamos a comprar. Y luego tenemos, pues, Australia, que nos cuesta 35.000. Tampoco es tanto, así que es guay. Eh, vale, tenemos toda la superficie. Está guay eso. Bien, salimos. Y vamos a ver otra vez la semanita. Vale, en el siguiente tenemos el de dobles. Así que vamos a esperar... Y vamos a hacer una práctica. La práctica, ¿esto qué es? Stop man. Abajo de pies. Vale, venga, vamos a ello. Devuelve las pelotas al muro y pisa sobre cuantas más latas puedas. Uy, madre mía, cuántas latas. Uy, cuántas latas. Vale, esto es ahora el frontón, amigos Bueno, ahí se te ha ido la olla, amigos Pero, eh, ya llega a las 40, así que Bueno, no te pases, colega, vaya pelotazo que he pegado Sí, señor, lo celebramos igual Y guay, me ha gustado, me ha gustado Este ya lo había... Es que, claro, yo jugué al Virtua Tennis 3 En PSP, sobre todo eh, Que me gustaba mucho el, el golpe en carrera, gente Es de los pocos juegos que tiene eso y eh, otra cosa que me gustaba, bueno, que me gustaba, ¿no? Que, que tenía también, era el Virtua Tennis 2009, que no me gustó mucho, la verdad. Y el... creo que era el 2009 o el 2003, el que no me gustó. No sé, ambos estaban así, regulares no, no me convencieron del todo. Eh, y luego estaba el 4, el Virtua Tennis 4. ¿Qué quiero hacer yo aquí? Ah, sí, sí, sí, comprar un compañero, comprarlo... Vale, Carlos Moyá, a ver si puedo jugar Que eso, esa es la pregunta, ¿no? ¿Podré jugar o no? A ver, ¿dónde está aquí el torneito Por encima, no me lo creo, tío, en serio A ver, también es verdad que antes de haberlo comprado Tenía que haber mirado si yo estaba apto o no estaba apto También es que soy imbécil Pero bueno, no pasa nada Mmm... Ah, vale, y el ranking es para ambos igual Me gusta, ok, me parece bien Daniel Flash, ¿esto qué es? ¿Trabajo de pies otra vez? No me apetece mucho, servicio tampoco, eh, ¿cuál era este? Ah, sí, el de la lista de compra, volea de nuevo, este es el de las latas, ¿cuál más tenemos? El del tanque, el del tanque no lo llegué a hacer bien, vamos a hacerlo y vamos a ver si podemos hacer algo, tío, porque de momento está ahí que no podemos hacer mucho. Bien Vale, el, ta el tanque ese va a molestar mucho Es mi pregunta No me da tiempo, ¿eh? Aparta, aparta tanque 3200 puntos, más o menos lo mismo Pero claro, es que necesito más power Necesito más power 120, vale, para el nivel 3 eh, 80.000 y todo el rollo. Eso ya tiene que ser difícil, ¿no? Habrá cuatro niveles. Así que guay. Eh, pues no sé qué hacer ahora, tampoco es que haya mucho más minijuegos. Vamos con el. Este no hay nivel 2 o algo, tío. Debería haber nivel 2. O este, por ejemplo, debería haber nivel 2. Vamos a jugar este. Si ¿Quieres competir? Sí le vuelve las pelotas, pim pam, ok ya, Este ya lo conocemos, creo que será fácil Lo que pasa es que no sé por qué otra vez Punto Ahí se te ha ido la olla, amigo Pero bueno, es que ya ha llegado, ¿Sabes? Ya está hecho Nivel 2, vale, por fin Pero aún así Seguimos con el nivel 1, tío Qué mierda, ¿no? Creo que el Virtua Tennis 3 O los posteri posteriores Creo que aumentaban el nivel Sobre todo, creo que a partir del Virtua Tennis 3 Seguramente Pero bueno eh, Vale, ¿cómo vamos por aquí? Vale, estamos ya en la cuarta semanita, luego tal, tal, tal. Y luego ya en la segunda semana podemos jugar el doble. Así que guay. Y a ver si con ese doble conseguimos eh, jugar luego el de mujer del nivel 2. Estaría guay eso. Para ello vamos a jugar con ella un poquito y vamos a hacer este. Danger Flags. A ver, banderas peligrosas, esquiva las pelotas rojas y hazte con todas las banderas. no pues no serán tan peligrosas, ¿no? Vale, hay algunos bugs y tal A ver, eh, no, lo di, no sé si lo he dicho Ah, esquiva las pelotas, ya, ya iba yo a golpearlas Vale Este juego también estaba en su día ¡Corro! Me falta una Ostras, ahí me, ahí me ha reventado ¿eh? Mía, mía No me lo creo, me ha dado en la última Fallado, es que soy una parguela que flipas me cago en todo lo que hable. <ríe> Me cago en todo lo que hable. Vamos a volverlo a intentar Sí Número de intentos 3 Me cago en todo Digo, bueno, lo consigo fácil, ¿no? Mentira, mentira Mira, mira, mira, qué mamones. Me voy Me voy Que hay muchas pelotas Yeah. Para tu casa Vámonos, 1100 Ahí está, subimos un poquito el turno ¿Y quieres competir? No, lo que quiero es Ostras Claro, para jugar dobles Dos rondas, dos juegos Es doble masculino, vale, que creía que era femenino O algo, ¿Vale? ¿Quieres jugar? Sí, quiero jugar, 20.000 también Semifinal Y jugamos contra Hedman y Rafter A ver la final luego contra Quien nos toca, será también eh, uh, ¿dónde están jugando? En, en Marruecos, exacto, en Casablanca. Qué guay. Pues vamos a ello. Una cosa que estaba muy guapa. A ver, ahí está. Sí, señor. Yo le puedo indicar a, a, a Moyá que se vaya para la red más cerca o lo que sea. Lo cual, pues mola bastante. Ahí está, y ahí remata. ¿Veis? Está bugueado este escenario. Bastante, por desgracia. Bueno, bueno, bueno, lo que he parado, amigo Lo que sigo parando Venga, ahí golpeamos un poquito más No, hagas eso, colega Buena Ahí está Habéis visto que le he puesto en normal Para que se, para que se fuera eh, Un poquito hacia atrás Me he equivocado, me he equivocado Tranquilito ¡Tuya, tuya, tuya, tuya! Buenísima Buenísima Bueno, la hemos parado ¿La hemos parado? ¿Tuya? Ha sido línea, ¿no? <risa> Buenísima Qué pena que no se vea eso, tío Nada, estupendo Ahí, a los pies Mírala, lo chocamos y todo se parecen, bueno, es que se parecen estos personajes más que los del Max Point me cago en todo, mira, <ríe> mira Moya dejadita el remate, ¿Qué mamón ah, pues yo también la paro, crack Tú ya, Moya, eh ti. bueno, se iban a dar ahí de, de puñitos, ¿no? Tuya, tuya, corre, corre, corre, corre, corre, no, corre no. Confío Nada, nada, no confío, ¿no? ¡Vamos! Sí, señor 30-40 ¿Qué hago? Ah, pues estupendo Nada, nada, nada Grandísimo Vale, pues ya tenemos 10.000, ¿eh? Creo O sea, 10.000 y ahora otro 20.000 o cómo va esto No lo sé A ver si ganamos, eso es lo primero ¿eh? Es buenísima. Si no lo hacías tú, ahí chocamos <ríe> nah, Me mola, me mola Los detallitos, gente Los detallitos Buenísimo Sí, señor Nana, está chetado aquí el español, eh. Está chetadísimo. Te ha alejado queriendo, amigo. Ahora el globito. Vale, nos acercamos. Se te ha ido ahí la olla. Pero no pasa nada tuyo, tuyo, tuya, Vale, mía. Mía, Com deja compartir, hombre. Ahí está. Yo también quería rematar Vale, perfecto, un poco no, no caótico Pero bien Qué globaco, ¿eh? qué globaco, qué globaco Sí, señor ¿Lo has hecho queriendo? Por supuesto Buena ¿Paramos la bola? Creo que me la, tira... la, la, la tiraba afuera eh, Me atan el cuerpo No lo sé ¿Quién era ese? ¿Quién es el, el de la izquierda, no? No sé quién es el jugador de la izquierda Ah, es Pioline Ah, o es Norman No lo sé A ver Uy, ya. ahí está Te la he dejado a ti queriendo nada no, nada no, no, tío Que la coleta tenga física en un juego de, de no sé cuántos años Es para fliparlo, tú Buena, sí señor Ya, pues ya tenemos el primero no, el primero no. Ya hemos ganado, ¿no? Exacto. Madre mía, además más rapidito, ¿eh? Rapiduti. Perfecto. Eh, pues ya estaría. Ya estaría bastante fácil. Seguimos en el mismo ranking. 268. Entonces, ¿qué mierda era esta? Pero si era un challenger. Lo único que hemos pillado que ha sido dinero, tío. Vaya mierda. Vale, pues vamos a terminar ya con... Con... Esta, este vídeo. Iba a decir esta serie, pero no es una serie. No sé si os gustaría un Virtua Tennis. Eh, un Virtua Tennis Es que el problema de este juego Es que es demasiado antiguo Y va mal tío para grabarlo Y para muchas cosas entonces es un poquito ortopédico hacer todas esas cosas Pero sí que podría hacer una serie de Con el Virtua Tennis 3 O con el de 2009 También con el 4 Pero el 4 ya lo tenéis en el canal Así que obviamente no Vale, vamos a elegir este de aquí La volea con Antonia y vamos a ver qué tal, lanza una pelota de, a, de la máquina al objetivo, vale tiempo 30 segundos, vamos a ver qué tal se nos da, porque este era Mítico y este era Globitos, aunque también podemos volear en el Virtua tennis 1 tío yo esto lo hacía, no sé si era el 1 o a lo mejor era el, el 2009 o el 3. Daba a casi todos al 10, tío. Lo justo, ¿eh? Madre mía, clavado. Vale, pues mejoramos ahí el control. ¿Y qué más tenemos por aquí? Uh, tenemos el de Woman Sick, eh, Singles, pero... No voy a... ¡Oh! Sí, sí que puedo jugarlo Vamos a jugar este, claro que sí Vamos a ver qué tal eh, Premio, 33.000 Vamos a comprarnos algo, ¿no? Vamos a comprarnos algo, ¿no? A ver, aquí tenemos... No, no, esto no quiero eh, Tenemos aquí una ropa distinta Y falditas y tal, vale Luego tenemos raquetas Pero no hay ninguna mejor, ¿no? Ah, esta Vale, pues no me puedo poner yo esta Vamos a irnos a, a la casa ¿Cómo era irnos a la casa, tío? Así, vale Nos vamos a hogar y Vamos a Cambiarnos de raqueta Vale, a ver si puedo Así, así, perfecto Vale, y veis que mejora Mejoramos, lo demás está todo guay El jugador es uniforme Y utilizará su, y utilizará su raqueta Así, ¿no? Esta, vale, perfecto y luego eh, puedes comprobar la habilidad del jugador, vale, así estamos Tenemos Bueno, la chica tiene un poquito de mejor control En volea En servicio no Pero bueno, da igual, el juego de pies, ahí, ahí va En fin, da igual Vámonos para el torneito Que está por aquí y seguramente sea el último de hoy y no sé si lo volveré a tocar Aquí ya comenzamos con tres partidos, cuarta de final Así que vamos a ello A ver qué tal, porque aquí la dificultad es mayor No, tío ¿Lo veis? Este es el problema No sé si lo he dicho al final, pero... ¡Uh! O sea que máximos Pero eh, el juego lo estoy emulando Mierda Lo estoy emulando, así que bueno Mira, mira los vestidos y tal Qué diferentes, ¿no? Bueno, de hecho, eso es un vestido Lo que llevo yo, ¿no? Vale, cuidado que me va a reventar A ver si podemos bajar la bola no, Bajar, bajar Mírala, pero, pero ¿qué, qué lleva puesto pues Ignoramos los problemas que hay en pista Ahora mismo Eso seguramente Sea por algún problema que tenga Igual que antes, el juego me iba lento y tal era por el v -SIM. Ah, Afuera, tío Pero si es que no se ven las líneas, hombre Vale, un saque red Un saque red No me lo creo, un globito que me ha hecho muy bueno hmm. Vamos Vamos No, no, me revienta Me 15, me cago en panini, tío Estoy intentando poner la bola baja Pero no lo consigo mucho 30, love. Cago en panini, colega No, es que eso es un globo, colega 40, Es que eso es un globo Podremos remontar esto Lo veo complicado Pero bueno Vale, buena esa Globo queriendo Nada, tío, A ni coña aquí. Pues... Han aumentado la dificultad y hemos perdido bastante bien ¿eh? Hemos perdido increíble Dinero no te llevan nada Hombre, estaría bien algo por participar, ¿no? Digo yo, pero bueno en fin, eh, humillación, ¿no? Para terminar, ¿para qué, pa qué digo? ¿Para qué, pa qué digo? Otro tornito más, a ver qué tal, no, ¿no? no, Me he llevado una humillada Pero hemos pillado todos los minijuegos Dentro que cabe, no sé si luego saldrán Y se bloquearán algunos otros La verdad que, bueno Se echaría en falta, ¿no? Un poquito más de variedad de minijuegos o que se le suba el nivel y todo el rollo, ¿no? Porque eso es nivel 1. lo mejor, más adelante, cuando consiga un ranking, yo que sé, pase si el ranking 200, a lo mejor todos los minijuegos se pasan en el nivel 2, no lo sé. Pero bueno, eh, en fin, espero que os haya gustado. Quiero saber qué opináis también un poquito del juego y saber eh, qué os ha parecido respecto a otros o respecto al videojuego de tenis en general. Así que nada, a mí la verdad que me ha hecho ilusión volverlo a jugar, recordarlo un poquito. Es cierto que este juego no lo he jugado apenas, porque yo eh, jugué en su día al Virtua Tennis 1 y me lo pasaba eh, bastante bien. De hecho, eh, como anécdota, el pulgar eh, lo tenía rojo y medio roto del maldito joystick de la Dreamcast, porque tenía unos puntitos la Dreamcast eh, y eso me raspaba todo el dedo. Vamos, para... wow, en fin, una locura pero bueno, <ríe> aún así eh, era la leche y era bastante bueno, o sea, me pasaba el juego bastante bien y eso que los últimos, el, el último tío con el, la raqueta esa de oro o de flor, no sé qué llevaba eh, madre mía, cómo me molaba eh, no me acuerdo el nombre, pero lo tengo más o menos ahí lo, lo recuerdo, lo recuerdo pero bueno, lo dicho, espero que os haya gustado espero que se haya escuchado todo más o menos bien porque los volúmenes están eh, locos y nada, muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta, oh, madre mía, una hora <risa> Una hora y ni me he dado cuenta, gente Y ni me he dado cuenta Para mí he llevado media hora Luego me pasa en el Tenis Tour Y en vez de una hora creo que llevo nueve En fin, eso es lo que hace un videojuego y otro no En este, por cierto, no me he quejado en ningún momento ¿no? Solamente de algunas cosas de la pista visual Que no es fallo del juego, sino que es fallo del de, de emulador Pero bueno Muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más tarde. Adiós.